El PEA se creó por una decisión de, de la institucionalidad MERCOSUR, ¿no? del CMC, este, la decisión 12, 12 del año este, 2011. Es un marco que establece 10 campos de intervención fundamental, 26 directrices de acción y más de 100 objetivos prioritarios. Nosotros lo que encontramos a partir de una evaluación de todo lo que es el marco internacional de las políticas de promoción al desarrollo, también los organismos intergubernamentales como la OEA, la UNASUR, este, el MERCOSUR, lo que encontramos es que los 10 los lineamientos de, este, del PEGAS tenían una pertinencia en cuanto a su formulación muy alta. Uno encontraba coincidencias muy importantes con los objetivos de desarrollo este, del milenio y por, posteriormente además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos un, un documento creado en 2011 que modestamente podemos decir como Marcosur, que es un, un, un documento que coincide plenamente con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene una pertinencia como instrumento de trabajo este, fundamental porque orienta el trabajo de las comisiones técnicas en salud, este, en educación, en protección social, en infancia, etc que son muy compatibles, muy, muy similares, muy, muy, muy acercadas a lo que proponen los Objetivos de Desarrollo este, Sostenible con sus 17 Objetivos. Solamente que el PEAS los recoge en 10. Entonces, eso para nosotros era un valor muy importante y nos determinó determinó a los países en realidad a este, tratar de defender este, la vigencia del PEAS como un instrumento este, interesante para ordenar el trabajo de las muchísimas muchísimas comisiones técnicas que operan en el campo del MERCOSUR pero yo lo único que quiero recordar es que en 2015 cuando Paraguay cerraba su presidencia pro protémpore se tomaba la decisión entre los países de eh, recomendar este, a la próxima protémpore que se implementara de una manera este, más o menos rápida, flexible y eficaz una evaluación del estado de situación del PEGAS, qué cosas se habían logrado este, Paraguay le pasó esa recomendación a la siguiente presidencia pro-témpore que fue la de Uruguay los países le piden al instituto que apoye el proceso de, de evaluación y de sistematización de acciones respecto al PEAS Te encomendamos una una pequeña consultoría para este, hacer tareas de relevamiento durante la presidencia pro-témpore Uruguay diseñamos un, un formulario autoadministrado que fue lo que llegó a todas las áreas técnicas de Mercosur. Luego, durante 2016, durante la presidencia pro tempore de Argentina, se complementaron partes de las consultas que estaban insuficientes. Y durante la presidencia pro tempore de Brasil, este, bueno, ahí nuestro director logró a, este, anudar los acuerdos que hacían falta para aprobar este documento. Bueno, como ya dijimos, el informe brinda un estado de situación completo sobre las actividades realizadas entre. 2011-2016, son unas, son unas 130 páginas este, que reúnen eh, el trabajo de 12 ámbitos este, institucional, institucionales que reportaron, ¿ah? lo pueden ver en el índice de trabajo, salud, educación, cultura, derechos humanos, poblaciones afrodescendientes, este, son 12 ámbitos, además las instancias técnicas que operan dentro de esos ámbitos. Se hizo un conteo de más de 250 actividades este, vinculadas al PEAS, planes de trabajo, premios, concursos, publicaciones, propuestas de regulaciones, etcétera. Digamos, esto es este, bastante completo y todo eso está plasmado en este pequeño librito que nosotros aspiramos a que no muera como un librito, sino que sea un librito que nos permita establecer un sistema de evaluación y seguimiento permanente de todas aquellas instancias que de alguna manera colaboran con la concreción del plan estratégico de acción social. Todas aquellas instancias que están implementando actividades que tienen que ver con alguno de los grandes 10 ejes del plan estratégico de acción social. Queremos establecer un sistema de reporte a partir de un diseño web, que es una página este, muy interesante que en realidad lo que hace no es nada más ni nada menos que recoger la estructura de este libro en cuanto a todos los ámbitos institucionales que están colaborando este, o que están trabajando en la generación de acciones y actividades vinculadas al PEAS. Nuestra idea es que a partir de la entrada por cada uno de los 10 ejes nosotros podamos llegar a las reuniones especializadas, por ejemplo, salud, por ejemplo, empleo, por ejemplo, educación podamos identificar con claridad el ámbito técnico que está trabajando este, en un tema vinculado al PEGAS. La verdad que tenemos, este, tenemos mucha esperanza de que, de que pueda servir como elemento de, de difusión y también como elemento facilitador del diálogo entre las difer diferentes reuniones, ¿no? porque esto no es solamente algo que le pase a los investigadores y a la ciudadanía, muchas veces le pasa a los propios técnicos este, gubernamentales que están trabajando en el ámbito este Mercosur y que, bueno, pero ¿qué está pasando en seguridad social? Me gustaría, o quiero establecer un contacto rápido con alguno de los miembros de la, de la mesa de seguridad social porque quiero saber qué está pasando sobre una regulación que tiene que ver, o que afecta a salud, o que afecta a educación, ¿no? porque esto es lo que pasa con la política social, ¿no? muchas veces estamos tocando aristas diferentes, entonces, este instrumento nos permitiría... Este, este, facilitar ese tipo de, de comunicaciones.